Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia Un programa creado para ti, para que puedas estar en esa conexión Poder sentir esa voz interior que albergamos todos Toda esa sabiduría que existe dentro de ti El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy bonito y muy profundo para que tú puedas crear más conciencia en tu vida y bueno, pues precisamente estas herramientas te ayuden a estar mucho mejor eh, de lo que habías estado ahora sobre todo con esta conciencia buenas tardes, buenas tardes bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia ahora eh... Vamos, vamos a, a poder hacer este programa eh, ayudándonos a, a poder entrar, entrar justo en esta conciencia. Y bueno, pues eh, vamos a iniciar. Les recuerdo mi nombre, Margarita Mercado. Eh, Déjenme ver cómo puedo mover esto de aquí. Ok, ya está. Recuerda, por favor, regalarme corazones. Empieza a enviarme corazones para que todas las personas les llegue la notificación y sepan que ya estamos aquí presentes. Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Les recuerdo, me pueden seguir en el canal de YouTube que se llama Margarita Mercado. Ahí se están subiendo todos los programas que hemos hecho a lo largo de estos años. A lo largo de, de todo este tiempo hemos eh, subido todos los programas. Eh, algunas meditaciones también se encuentran dentro de este canal de YouTube. Así que tú puedes entrar y puedes, puedes verlo. Así que eh, por favor entra a... Eh, el canal de YouTube, suscríbete, regálame manitas arriba. Eh, y en Instagram también me vas a poder encontrar como Margarita Mercado, ahí se están subiendo frases y lo último que hicimos fue un oráculo del Arcángel Miguel que se compartió también aquí pero también está en Instagram, así que tú puedes también entrar y leer, ahí está el oráculo del Arcángel Miguel a través de Instagram, así que sígueme regalando también corazones y bueno pues es gracias por estar al pendiente del programa, y bueno pues Ahora sí, eh, vamos a iniciar este, este programa que, que la verdad es que a mí eh, en lo particular me encanta hablar sobre estos temas, me encanta eh, profundizar sobre todo en esto porque hay muchos eh, mitos y realidades sobre, sobre lo que es el karma y... Eh, y bueno pues muchas veces eh, no somos tan conscientes de cómo nos está afectando esto y qué significa en realidad eh, creer que nosotros tenemos karma no muchas veces dicen que el karma te alcance o o este todo esto es tu karma o estás cargando con esto porque es algo que que sucedió este pues de muchas otras cosas que no, no pudimos eh, interpretar o que no sabemos si realmente tenemos karma, no tenemos karma, esto es un karma, lo que estoy viviendo no es un karma, ¿qué está pasando en mi ser? Y bueno, son todas esas preguntas que nos surgen eh, cuando estamos iniciando eh, en este camino espiritual, en esta conciencia de tu espíritu, bueno, pues van surgiendo todas estas eh, todos estos cuestionamientos y bueno, pues hay que, hay que ser... Eh, conscientes y hay que observar desde dónde está llegando este karma y bueno pues eh, tenemos que ser conscientes que hay muchos programas a nuestro alrededor y que muchos de esos programas pues han estado gobernando nuestra vida de manera eh, inconsciente y que eso bueno, pues también nos ha originado ciertas cosas que, que de pronto eh, pues no no entendemos de dónde vienen o por qué vienen a nuestra vida y bueno pues esto esto nos ayuda eh, esta esta herramienta nos va a ayudar a que ustedes puedan saber yo aquí haciendo un poquito más de tiempo y por favor te pido que sigas compartiendo este programa, compártelo eh, en tu Whatsapp, en tu Messenger eh, en todos los lugares para que pueda Vamos a estar más en conciencia. Denme un segundo, voy por mi libro porque me falta el ángel del día y no lo tengo aquí cerca. Denme un segundo, voy por mi libro para el ángel del día. Ya lo tenemos por acá. Y vamos a ver marzo, marzo, marzo, 15 de marzo. Bueno, pues tenemos el ángel número 71. Ya estamos dándole la vuelta a todos estos ángeles de la cábala. Vamos a ver qué nos trae el ángel número 71. Y se llama el número 71 es Jayahiel, que significa Dios dueño del universo. La esencia que aporta es armas para el combate. Jayahiel es el ángel que nos otorga los medios a las armas necesarias para vencer la lucha contra nuestros enemigos internos. Jayahiel busca otorgar los medios para conseguir la paz y la victoria. Lo que otorga es la confusión eh, de los malvados y liberación de los que quieren oprimirnos, protege contra lo que recurren a él, eh, les da la victoria y la paz a todos, la energía para la lucha diaria también, eh, Tinciones por el valor, el talento y la actividad y protege contra la discordia y las tendencias a la traición La propuesta personal de este ángel es ser capaz de perdonar las ofensas de los demás Y Hagayel nos otorga la energía para la lucha diaria Así que bueno, podemos eh, llamar a este Ángel, para que nos contribuya en este momento y bueno, pues podamos trabajar con nuestro perdón, podamos trabajar y aligerar esa carga que eh, nosotros tenemos. Ahora sí, vámonos eh, con este tema, que bueno, yo manejo este tema con la visión eh, que, que trabajo, que es con respecto a este... El registro chico, En el registro akáshico, cuando se da el curso, pues hay un tema en específico que, que se habla, que es, es precisamente... Eh, nos ayuda precisamente en esa profundidad del registro porque pues es toda esa memoria y son todos esos programas y bueno pues ahí es donde eh, nuestros maestros del tribunal kármico pues nos están hablando sobre estos temas que, que están ahí eh, en nuestro inconsciente, en nuestro espíritu y que al encarnar esta vida pues ya venimos con ciertos programas, ya venimos con cierta información eh, la cual venimos a desarrollar y tenemos que venirla a trabajar de la mejor manera y bueno pues eh, podemos entender que esta parte de, del karma es este esta situación o esta implicación de obscuridad de inconsciencia de ignorancia que tiene nuestro ser en cuando estamos ejecutando alguna acción para con alguien, cuando estamos eh, en medio de una situación y reaccionamos, nosotros estamos ejerciendo el karma. Puede ser que seamos conscientes o no de lo que estamos haciendo, ya que muchas veces la ignorancia no nos permite a nosotros darnos cuenta del dolor que estamos causando para con los demás. Y esto, pues, eh, nos nos hace caer en esta rueda de, del karma, del, del samsara, que, que así le llaman. este Y bueno, pues esto es, es la parte en donde nosotros estamos siendo obligados a vivir ciertas eh, situaciones en nuestra vida que eh, pues no nos permiten ser tan conscientes de lo que estamos viviendo y eh, bueno, pues no nos ayuda a, a poder estar eh, pues fluyendo porque muchas veces resistimos lo que estamos viviendo, no nos gusta lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, entonces nos empieza a causar dolor y sufrimiento. El karma más allá de lo que nosotros este podamos ver que lo sentimos muchas veces y lo vivimos, lo experimentamos como una maldición de nuestra vida, podemos experimentarlo como que algo que no va bien, algo que no, no nos gusta vivir y que bueno, pues muchas veces estamos buscando el ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿por qué eh, me tuve ese enfrentamiento con esta persona? ¿por qué mi familia se comporta eh, de cierta manera? Eh, y muchas cosas y de repente te llega alguien y te dice Es el karma Es el karma lo que estás viviendo Y bueno ¿Qué significa en realidad Esa parte del karma? El karma es Todas aquellas situaciones En las, de, en las que Yo he actuado o he interpretado Que yo debo de actuar En consecuencia de lo que la otra persona Vino a hacerme si esa persona me hizo maldad, discutió, golpeó, criticó, juzgó, yo voy a responder de la misma forma. Va a haber un ciclo en donde yo voy a estar dando lo que la otra misma persona me dio. Y si a mí no me ayudó, ¿por qué tendría que yo, ayud yo ayudarlo? Si esta persona me quitó, entonces yo también tendré que hacerlo. Y muchas veces no lo hacemos con la misma persona. A veces decimos, no, ya lo aprendí, aprendí la experiencia y entonces voy a comportarme de tal forma para con los demás. Voy a hacer esto para con los demás. Porque yo ya lo aprendí, ya me lo hicieron. Entonces yo ya no voy a permitir que alguien más me lo venga a hacer. Y vamos actuando de, de esa forma. Y esa es la parte de nuestro karma personal, eso es lo que nosotros vamos haciendo. Son todas las acciones que yo ejecuto hacia una persona. Y ya no le vamos a poner positivo o negativo, o sea, simplemente son acciones que yo ejecuto hacia otra persona y ya van cargadas de lo que yo decido, creo, siento, juzgo que es bueno o malo para esta situación. Entonces... Eh, nosotros vamos eh, haciendo esto y vamos eh, viviendo estas situaciones y vamos eh, mostrando que, que ahí está ahí está esa, esa situación y eh, la vamos viviendo, la vamos experimentando y es una manera súper inconsciente y hay diferentes grados dentro de nuestro ser cuando yo estoy haciendo esta acción y muchas veces esa acción se siente como un efecto que nos está quemando, que nos duele, que cae en sufrimiento, que nos molesta, que nos incomoda, que muchas veces nos saca de nuestra área de confort o que nos hace voltear a interpretar o ver la vida de otra manera. Que nos hace sentir que las cosas debemos de hacerlas de cierta manera, que debemos de vivir la vida de cierta forma. Y esto es porque el karma va cayendo en diferentes eh, partes de nuestro ser. El karma tiene también esta implicación de que cae en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emoción y en nuestra energía. Y en esas diferentes eh, posiciones, en esos diferentes segmentos de nuestra vida, está el karma. Todas las acciones que yo hago con esa emoción me van a ser regresadas. Todos los pensamientos que yo tengo sobre una persona también esos pensamientos me van a ser devueltos. Todo lo que yo hago en cuestión de energía que estoy eh, enviando hacia alguien más, esa energía me va a ser devuelta. Todo lo que yo hago en cuestión de mi cuerpo, también se ve manifestado en mi cuerpo. Entonces, hay que ser conscientes de qué es lo que queremos recibir en nuestra vida. Si sí, yo con emociones estoy hablando mal de alguien, lo estoy juzgando, lo estoy criticando, porque finalmente es una forma de vivir totalmente distinta a la mía. Y entonces yo lo juzgo porque para mí lo que él vive o la manera en que esa persona está viviendo para mí no es lo correcto. Entonces yo puedo señalar y juzgar que no es lo correcto. Entonces yo también, ¿habrá alguien en el universo que también juzgue mi manera de vivir? que también señale la manera en que yo estoy viviendo, la manera en que yo estoy juzgando a los demás. Entonces esa es la parte en donde nosotros tenemos que hacernos, uh, hacernos conscientes de que hay esta implicación en nuestro ser y que seguimos creando más y más karma y que ese karma pues no para porque finalmente es lo que venimos a experimentar en esta vida. La transformación se da cuando yo soy consciente de lo que estoy dando, cuando yo soy consciente de lo que estoy pensando, cuando yo soy consciente de las emociones que traigo en mi interior, cuando yo soy consciente de que espiritualmente todo lo que yo doy me será regresado. Si yo miento, alguien más me va a venir a mentir. Si yo hablo mal de otra persona, otra persona va a hablar mal de mí. No necesariamente la misma, o a veces puede ser la misma. Entonces, hay que darnos cuenta que sí, todos tenemos karma. Todos vivimos esas implicaciones. Que todos estamos envueltos en estas situaciones y que hay diferentes tipos de karma, sí. El karma personal, que es el del que les estoy hablando, que... Hay, dentro de este karma personal hay varias eh, implicaciones alrededor que nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que ser observadoras, observadores de nuestra vida. ¿Cuáles son esos pensamientos, emociones, acciones, actitudes que yo estoy tomando ante la vida, ante lo que viene, ante lo que yo estoy eh, viviendo? Cuando yo decido entrar... En mi conciencia, cuando yo decido entrar a esta profundidad de mi ser y darme cuenta que yo estoy creando cada vez más caos, cada vez más dolor, cada vez más sufrimiento, puedo desconectarme de esto, pero si yo no soy consciente de que todo lo que está a mi alrededor en este momento, esta experiencia de este tiempo presente, este momento y este tiempo, es, en parte, el arrastre de todo lo que yo he ido creando a mi, a mi, en mi pasado. Y que muchas veces, esa culpa, ese miedo, esa situación que yo viví eh, un año atrás, dos años atrás, hace tres horas, hace cinco horas, hace un minuto, lo sigo cargando. Y entonces, eso... Crea un pensamiento, crea una emoción, crea una actitud, crea una acción. Y es precisamente la consecuencia de lo que nosotros interpretamos como bueno o malo que tendría que haber pasado en mi vida. Y entonces estoy viviendo la consecuencia de lo que yo elegí, de lo que yo dije que esto era para mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacernos conscientes en nuestra vida de cuántas veces hemos estado eh, viviendo de esta manera dormida de esta manera eh, desconectada de la conciencia estamos viviendo a través de, de poder estar como en estas situaciones en donde sentimos que las cosas pues no, no están yendo como nosotros deseamos entonces lo primero que tenemos que hacer para observar esas situaciones es Cómo pienso, cómo siento, cómo ac acciono en mi vida, cuáles son esas eh, situaciones en cuestión energética que estoy cargando. Cuando yo me voy haciendo cada vez más consciente de eso, entonces voy a resignificar lo que me está llegando en mi vida y entonces ya lo voy a tomar con una actitud totalmente distinta, ya lo voy a tomar con una actitud totalmente transformadora. Ahora... Eh, también existen situaciones eh, que también, bueno, podrían ser ajenas a nosotras, a nosotros y no. Hay otro tipo de karma que nosotros también tenemos, y este es un karma eh, que estamos eh, viviendo de cierta manera inconsciente. Y este es el karma que tenemos con respecto a las relaciones. Este karma se genera a través eh, de la relación que tenemos con dos o más personas o un grupo de personas, más almas, eh, que están compartiendo un mismo eh, aprendizaje, que hacemos o omitimos acciones también en, con nosotros y que tenemos una memoria de deuda. Que también eh, nos genera, tal vez, ciertas desarmonías en nuestra vida futura. Y esto, bueno, pues se va haciendo como eh, la conciencia de causa y efecto, ¿no? Entonces, hasta que alguien eh, decida parar esta situación, hasta que alguien decida detener esta situación, se puede comenzar a hacer esta transformación. Si encontramos en nuestra vida a alguien que está actuando de una manera inconsciente a través de la ignorancia, porque lo que siempre digo es que si una persona fuera realmente consciente del dolor que está causando, si una, si una persona realmente fuera consciente de, eh, de cómo está lastimando o impactando la vida del otro, se detendría, porque sabría perfectamente que esa conciencia con la cual se está compartiendo también, tarde o temprano también la va a tener que experimentar. Entonces, muchas de las situaciones que, de las cuales estamos viviendo, por ejemplo, ahora que observamos eh, la guerra, la pandemia, y cuántas implicaciones a nuestro alrededor de dolor y sufrimiento, que eso también es un karma, es un karma planetario. Eh, estamos viviendo y si fuéramos cada vez más conscientes de eso nosotros podríamos llegar a esa transformación nosotros podríamos llegar a poder hacer ese cambio realmente significativo en nuestra vida ahora estas situaciones del karma personal es por ejemplo implica también que hay un karma en específico por país hay un karma que se vive de manera colectiva por país, es decir, hay un karma para México, para Chile, Argentina, India, Puerto Rico, todos, cada uno tiene un karma distinto, nosotros como almas elegimos venir a cierta ciudad, a cierto lugar para experimentar y transmutar la situación. Tenemos muchas cosas que nos vienen, que nos llegan, que nos vienen a transformar. Y aquí lo importante es la actitud con la que yo estoy ayudándome a poder transformar lo que estoy viviendo. Podríamos tener dos opciones. Podríamos actuar en venganza, podríamos actuar defendiéndonos, podríamos actuar eh, tratando de que la otra persona sufra lo mismo que yo estoy sufriendo, que tenga el mismo dolor que yo estoy viviendo. Y aquí lo importante de nosotros es que para poder transformar nuestro karma, tenemos que ser conscientes que estas situaciones tienen que ser transformadas desde nuestro interior. Que todo lo que nos está llegando es simplemente el reflejo de todo lo que internamente aún no soy consciente y que esto puede parar y que este karma puede transformarse porque a eso ha venido, esa lección en tu vida, ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza ha venido a transformarte, ha venido a moverte de tu área de confort ha venido a decirte que existe otra manera de poder transformar lo que estás viviendo no tomarlo como una carga y decir... Chin, me tocó vivir esto Y ahora pues ya, ni modo No vivirlo desde la parte conformista No vivirlo desde la parte de decir Bueno, pues ya es la maldición de la familia y, y pues ya me tocó No, es... Lo tengo ahora En este tiempo Aquí y ahora No en el futuro, no en el pasado Lo tengo aquí Soy consciente de lo que estoy viviendo Me estoy dando cuenta que lo que estoy viviendo no me está gustando tengo la oportunidad de trascenderlo. Tengo la oportunidad de buscar técnicas, herramientas, ayuda que me impulsen para transformar esta situación. Tengo la oportunidad de poder hacer un cambio no nada más para mí sino que yo sé que el impacto de transformación que yo voy a tener va a transformar a todos los que están a mi alrededor porque recordemos que la energía que se comparte trasciende todo lo que viene en esta vida para poder ser eh, aquí en este momento es para poder ser transformado todo se va cambiando de una persona a otra persona y se va transformando, va cambiando, se va aligerando. Cada que yo soy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, de lo que, la manera en que yo estoy actuando. Si yo imprimo más amor en mi vida, si yo soy consciente de mi propio amor, voy a poder ser capaz de transmitir cada vez más amor. Pero si yo no soy consciente de lo que tengo para dar, o cómo lo estoy dando, entonces no va a haber ese cambio, no va a haber esa transformación. Ya hablamos entonces que este karma pues también habla sobre la parte personal, habla sobre la parte mundial. Cada país tiene un karma, cada situación eh, que estemos viviendo también tiene que ver a nivel colectivo la manera en que nosotros elegimos venir a esta tierra y elegimos nacer en cierto lugar, elegimos nacer con ciertos eh, padres, elegimos a nuestros padres para poder experimentar ciertas situaciones que venimos a trascender, que venimos a cambiar. Y esto también implica que tenemos algunos otros karmas que tienen que ver con el karma genético. Muchas veces este karma genético es las situaciones de mis eh, padres, abuelos, tatarabuelos, eh, bisabuelos y hasta el shows, no Han venido viviendo ciertos patrones y ciertas situaciones Y es el karma familiar Es el karma que se carga que inconscientemente venimos con esos programas ya desde nuestro árbol Que han sido como ciertas situaciones en mi árbol que no han tenido o no han no se han trascendido, que alguien vivió una situación de dolor muy profundo, que alguien vivió una situación de pérdida muy profunda, que vivió una situación de tan intensa que no pudo procesar y que se quedó en su ser, que se quedó en su conciencia y que al tener otra generación, al tener hijos, se pasa esa información. Y es una manera como a modo de supervivencia, es de decir, genéticamente te paso la información de que debes de tener cuidado, a lo mejor eh, con los hombres tienes que tener cuidado, con las mujeres tienes que tener cuidado, con el dinero tienes que tener cuidado, eh, con a lo mejor subirte a cierto lugar y a lo mejor te da miedo las alturas y no sabes ni por qué. Y genéticamente en esa información se va pasando todo eso. Es como un software que nosotros vamos cargando en el tiempo de gestación y ahí se va guardando toda esa información en nuestro ser y se va quedando esas memorias y que cuando nacemos estamos viviendo de manera inconsciente, de manera dormida, esos programas. No sabemos por qué, pero le tenemos miedo a las alturas. Tal vez mi tatarabuelo eh, cayó Cayó de las alturas y entonces a lo mejor familiarmente se pasó esa información de no te pongas en la orilla porque puede pasar algo terrible. Y es ese karma que nosotros tenemos familiarmente o inclusive se habla de un karma que muchas veces como familia a lo mejor hubo alguien, el tío abuelo, el tío tatarabuelo, que robó tierras a otra familia. Y nosotros hasta la fecha seguimos teniendo la conciencia de seguir perdiendo tierra, de seguir perdiendo eh, pues ciertas cosas, viviendas, casas, invariablemente tal vez lleguen a cierta edad y se pierde, hay una pérdida. Hay que hacerlo consciente, que mientras más nosotros nos hagamos conscientes de esos programas, de ese karma que tal vez estamos cargando familiarmente, podemos romperlo, pero esto es únicamente a través de la conciencia, a través de la observación, a través de cada vez estar más alerta de lo que nosotros estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, de detenernos un instante y de decir, ¿por qué me da miedo hacer esto? ¿por qué me saboteo para poder avanzar? para poder tomar una decisión. porque siento tanto miedo con esto? Ahí es en donde está la información para que tú puedas trascenderla. Ahí es en donde está la información para que tú puedas cambiarla. Haciéndonos consciente de poder transformar lo que ya vienen como programas, lo que ya viene como una implicación de... Sorry, sacaste este la... ¿cómo se llama? Te tocó en el sorteo y en la tómbola familiar que hayas vivido o que tengas que vivir de cierta manera. Y no es así, no necesariamente es así. Nosotros tenemos el don del cambio, el don de la transformación, el don de poder ir trabajando con todas esas limitaciones, con toda esa ignorancia que nosotros teníamos, porque mientras más conscientes seamos de trabajar, mientras más conscientes seamos de poder transformar lo que estamos viviendo, obviamente que va a ser un cambio completamente profundo en nuestra existencia. Y también obviamente que esto ya no se hereda obviamente que transformamos también la conciencia de un país y transformamos la conciencia absolutamente de un planeta cuando nosotros somos conscientes de que mis acciones también impactan en las situaciones de los demás si yo decido en ese momento responder a una persona que el día de hoy me está atacando con soltar perdonar, liberar y poner un límite, entonces ayudo a que esto se vaya transformando. Tal vez esa persona en otra vida yo le hice algo malo. Tal vez a esa persona yo eh, pude haberle hecho alguna implicación. No sé, a lo mejor eh, ella el día de hoy me puso el pie y... Pues yo seguramente en otra vida pasada también le hice lo mismo y el día de hoy estoy recibiendo esto. Pero aquí está la actitud, lo que va a cambiar es lo que yo voy a hacer con lo que estoy viviendo. Lo que yo, la decisión que yo voy a tomar con lo que me está pasando. Y entonces empiezo a transformar, empiezo a disipar esas situaciones y empiezo a trascenderlas no quiere decir que me voy a poner de tapete con la persona y no quiere decir que yo voy a dejar que lo vuelva a hacer sino significa el de desde la conciencia saber que puedo impactar de manera positiva y no reaccionar en venganza, en enojo en ira en responder por lo que esa persona me está haciendo sino es simplemente soltar perdonar, dejar atrás sin esperar y pensar, que decir, que el karma te alcance, que el karma te castigue, que Dios te castigue, que te juzgue Dios. Porque en realidad Dios no nos juzga. Dios es tan amoroso que simplemente sabe que esto tendría que tener un equilibrio y que todo está perfecto. Y entonces, una vez que yo acepto la situación, yo ya puedo tomar una decisión. Tener la herramienta necesaria para amarme respetarme y dejar atrás, sin esperar que algo tendría que pasar en venganza, sin esperar a que la otra persona reciba su castigo, sino simplemente terminar en paz. Terminar esa situación con lo mayor posible, con la conciencia que para hoy tenemos, y recordemos que esta conciencia siempre se va a ir transformando, siempre va a ir creciendo, siempre va a ir, va a ir siendo diferente, siempre va a ser distinta, nunca vamos a tener la misma conciencia que teníamos hace 15 días, teníamos hace un año, teníamos eh, hace 5 años, la conciencia siempre va transformándose, la conciencia siempre va siendo totalmente distinta. Por favor, si te está gustando este programa... Compártelo en tu muro, compártelo en WhatsApp, compártelo en tu Messenger etiqueta a alguien en este programa, envía corazones y suscríbete por favor al canal de YouTube que se llama Margarita Mercado, vamos por los 300 por favor, vamos este, que ahí suscríbete, vamos a llegar al número 300, ya estamos a poquito, poquito, poquito para que podamos llegar al número 300 en el canal eh, de YouTube, así que por favor suscríbete, dale like, activa este también las notificaciones, eh, y déjame ahí tus comentarios, por favor, son muy valiosos para mí y yo vivo en gratitud. Y recuerda que lo que tú das, vas a recibir 20 veces más. Y entonces, cuando nosotros estamos actuando desde esta conciencia de poder actuar desde el amor, desde, el, desde la ayuda, desde la contribución, eso mismo nos va a ser devuelto. Todo eso que nosotros hacemos nos es devuelto 20 veces más. Y no nada más es actuar para con los seres humanos, sino actuar en conciencia con el planeta, actuar en conciencia con los seres vivos de este planeta, actuar en conciencia con las plantas, con los animales. Todo, absolutamente todo, nos suma de manera positiva cuando yo atiendo desde el amor, desde la conciencia ese karma se convierte en dharma y se convierte en esta parte positiva y es como si en el universo se cargara un banco de todo lo positivo que tú has dado en tu vida, de todo lo bueno que tú has dado en tu vida, de todo lo que tú has ayudado, compartido, eh, crecido en tu vida y eso cuando yo pido un deseo, cuando yo pido algo que requiero. El universo revisa. Y dice. Vamos a ver cuánto karma tiene. Para ver qué tan rápido podemos darle esto que ella desea. Y entonces empieza el universo a revisar. Cuánto, cuánto Dharma ya cree. Y entonces dice. Ok. Tiene bastante. Para poder hacer algo. Para que cumpla su deseo. Para que cumpla su sueño. Para que esto se dé. Ha creado y generado bastante Dharma. Y ahí está, es un banco de información energética que nosotros tenemos a la cual se puede acceder para cumplir nuestros sueños y nuestros deseos. Y entonces, ahora sí que de manera, eh, ¿cómo podemos decirlo?, convenciera, podríamos nosotros comenzar a crear actitudes positivas. Por supuesto que empieza así, porque el ser humano comienza a pensar y a sentir que si hace algo bueno, dices, oh, si hago algo bueno, entonces me, va, me van a devolver 20%, 50% más, entonces voy a empezar a hacer más cosas, y esto se vuelve un cambio, un hábito, una transformación, y que a un principio tú empiezas a hacerlo, desde esta parte eh, de conveniencia y eso comienza a ser esa transformación. Eso comienza a hacer todo ese cambio y ese proceso que cada vez lo vas haciendo más y más consciente en tu vida que se vuelve algo natural, un proceso en el cual tú puedes vivirlo desde, desde esa autenticidad de simplemente hacer lo bueno, porque sabes que ahí está eh, lo bueno que se va a transformar en tu vida. Entonces, también el poder crear ese karma, ese dharma positivo, también nos va a ayudar a que nosotros podamos eh, transformar nuestra vida y que nuestros sueños también se puedan cumplir cada vez más a prisa. También, eh, <coughs> recordemos que cuando estamos... En esta implicación del karma, pues lo interpretamos como un sufrimiento, como un dolor, como una injusticia, como algo que no nos debió de haber pasado, como decir, yo siempre he actuado de manera buena, yo siempre he hecho cosas buenas por los demás y, y ahora me está tocando vivir esta situación. No hay que interpretarla, no hay que juzgarla. Porque desde que empezamos con nuestra interpretación nos quedamos estancados en un estado de tiempo. Y ese estado de tiempo es el pasado. Nos quedamos anclados al pasado y estamos sufriendo mentalmente por lo que pasamos, por lo que vivimos. Y ese sufrimiento pues también es esa parte de ese karma que nosotros queremos seguir cargando. Deseamos seguir eh, viviendo a través de esa experiencia y no lo soltamos. Y entonces seguimos conectados a esa parte de nuestro pasado, viviéndolo otra vez de esa experiencia y no deseamos abrirnos a vivirlo desde otra forma. No decidimos abrirlo desde otra conciencia y aquí lo importante es que nosotros nos hagamos conscientes de que, de verdad, y se dice mucho, el pasado ya no existe, solamente está en tu mente y tu mente es la que trae todo ese sufrimiento, todo ese dolor y que si aprendes a trascenderlo, estás transmutando tu karma estás soltando ese karma y otra es que también somos eh, tendientes a esta parte de cuando creamos esa ansiedad y esas ilusiones por nuestro futuro de ¿qué me va a pasar? ¿y cómo va a suceder? ¿y cuándo va a suceder? ¿Y cómo va a ser la mejor manera? ¿Y cómo debería hacerlo? ¿Y qué es lo que este, tendría que estar haciendo en este momento? No soy consciente si realmente lo que estoy haciendo está bien o mal. Y vivimos con esa angustia constante de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tampoco eso existe. El futuro es esa ilusión que nuestra mente está contándonos. Es esa ilusión que nuestra mente nos está diciendo que tal vez ese futuro no sea tan seguro. Que tal vez ese futuro, pues a como estamos viendo el mundo, está siendo complicado. Y entonces estamos sintiendo que las situaciones pues no van para buen puerto. Entonces hay que hacernos conscientes de que esto también es un origen de nuestra mente y que también eso nos está llevando a vivir ciertos programas de los que estamos teniendo miedo y de los que estamos tratando de huir. Tratamos de huir de ciertos eh, escenarios, de ciertos futuros eventuales y tenemos miedo de eso. Y eso también nos crea ese falso sufrimiento y esa falsa angustia, porque aún no se ha dado, porque aún no ha pasado, porque aún no se ha experimentado, ni siquiera lo estás viviendo, pero en tu mente sí está, en tu mente sí está la angustia, sí está el temor. Y olvidamos que lo más precioso que tenemos en este momento es aquí, este minuto, este segundo, esta respiración, que también es parte del complemento de lo que nosotros venimos a experimentar y a vivir. Por favor sigue compartiendo este programa, sígueme regalando corazones y también eh, por favor recomiende este programa que se cree esta expansión de más almas en conciencia. Que existen más almas en conciencia en este planeta y que podamos integrar toda esta información en nuestro ser y que podamos llevarla a la práctica, que podamos ser conscientes de que, esto que estas herramientas y de esto de lo que yo hablo es para que tú puedas llevarlo a la práctica, para que tú puedas tener una visión distinta, una interpretación distinta de tu vida. Y que me des el beneficio de la duda y lo experimentes y que me platiques. Por favor, escribe ahorita en tus com en los comentarios eh, si has sido consciente eh, de muchas veces de situaciones o patrones de los cuales has estado viviendo en, en esta situación de, por ejemplo, el karma, que ya les hablé del karma personal que es esta, esta parte de eh, en dónde estamos cargando nuestro ser y nuestra existencia en cuestión de cuerpo, mente, emoción o energía. Porque muchas veces ahí es en donde estamos cargando ese bloqueo en nuestro ser, es en donde estamos cargando esa situación. Y te recuerdo, si estás en cualquier otra página, eh, no voy a poder leer tus comentarios en vivo, así que entra directamente a Almas en Conciencia. Entra directamente a Almas en Conciencia, en donde estamos eh, compartiendo esta información. Así que, eh, por favor, déjame aquí tus comentarios directamente, entra a la página Almas en Conciencia. Y bueno, pues seguimos con esta información, seguimos hablando, ya hablamos karma personal, ya hablamos... Karma de relaciones, eh, porque también ahí hay esa situación en donde decimos es que esta relación es súper tóxica, pero no puedo dejarlo. Siento esa conexión o esa implicación con esta pareja que siento que viene de otras vidas. Claro que viene de otras vidas, cuando nosotros sentimos ese jaloneo energético es porque todavía tenemos algo que sanar, pero no necesariamente tenemos que mantenernos en la relación, sino tenemos que darnos cuenta que esa relación nos vino a enseñar algo que seguramente teníamos pendiente y que nosotros desde el amor, no desde la venganza, no desde el odio, no desde los celos, no. hay que cerrarla con amor hay que cerrarla eh, con esa conciencia de saber que esa relación es kármica y que no necesitamos estarla cargando, que nadie nos dijo que teníamos que venir a sufrir por lo que estamos pasando. Entonces también hay esa implicación en cuestión de parejas que la mayoría de las personas que nosotros ya nos conocemos en este momento y en este planeta seguramente ya hemos tenido conexiones, ya hemos sido algo en algún momento de nuestras miles de vidas y que ya hemos tenido esa conexión y que seguramente en algún momento yo pude haber sido la peor de las personas haciendo lo peor de las cosas que nos pudiéramos imaginar y que el día de hoy todo eso lo traduzco en traer más luz a la vida traer más conciencia al planeta hablar de temas que contribuyan a las personas y entonces todo aquello que a lo mejor yo ya había hecho de manera negativa el día de hoy lo estoy transmutando, entregando más amor, entregando más conciencia. Y eso es esa parte de ese dar y recibir a través del equilibrio de la causa y el efecto. Ok, nosotros no podemos controlar lo que va a llegar a nuestra vida. No podemos controlar la pandemia, no podemos controlar la guerra, no podemos controlar que una persona venga y me ataque, no podemos controlar un accidente, no podemos controlar esas situaciones, pero lo que sí puedo controlar es la actitud con la que voy a resolver la situación, la forma, el pensamiento, cómo voy a resolver lo que estoy viviendo. Desde ahí sí existe ese cambio, desde ahí sí existe esa transformación. Es como nosotros podemos trascender esta información, es como nosotros podemos hacer este cambio y este proceso en nuestro ser. Y entonces nos damos cuenta que no es que el mundo venga a atacarnos, no es que el mundo sea injusto con nosotros, es como estamos interpretando lo que estamos viviendo. Es cómo estamos sintiendo, experimentando, configurando, respondiendo ante lo que estoy viviendo. Todos en este planeta tenemos karma, si no, no estaríamos ya viviendo aquí. Ya hubiéramos trascendido, nos hubiéramos ido y ya está, se acabó. Inclusive aunque ya nos hayamos ido todavía, pues adeudamos karma. Hasta que nosotros nos hagamos consciente de todo aquello que estábamos ignorando en nuestra vida. De todo el dolor de manera consciente e inconsciente que hemos causado a los demás. Que hemos causado a los animales, que hemos causado a las plantas, que hemos causado a la tierra como tal, que hemos causado en el lugar en donde se construyó mi casa, eh, que hemos causado... Eh, a nuestros hijos, a nuestros padres, todo lo que de manera consciente e inconsciente hemos ido causando en nuestra existencia. Hay que observarlo, hay que darnos cuenta y no vivirlo desde la culpa y de decir, ay no, me lamento por haber dicho lo que dije, me siento tan mal, me siento culpable, no. Esto es... Desde la transformación, desde lo que tengo aquí, en este segundo, para poder transformar ese karma. Para poderlo vivir e interpretar de una manera distinta. Hay karma también en nuestras enfermedades. Y hay karma, a lo mejor, de una enfermedad que viene transgeneracional y se heredó no Porque ahora ya hablan sobre, es que en la familia siempre ha habido este, diabéticos y entonces pues ahora sí que pues todos vivimos esa situación. No, hay algo que te ayuda a pararlo, hay, hay algo que te ayuda a transformarlo, hay algo que te ayuda a trascenderlo. Tiene varias... Eh, implicaciones, por ejemplo, esa parte de, de cuando nosotros estamos hablando, es una pérdida de territorio, es el seguir con un rencor, es el no haber procesado a lo mejor mo que te moviste del lugar, eh, o sentir que vives con el enemigo, y entonces como que tú, a tu vida le hace falta más amor, más dulzura, y entonces... Surgen esas situaciones, pero finalmente es ese karma que no está siendo consciente de poderlo procesar. Son todas esas emociones atoradas, todas esas eh, pensamientos, situaciones atoradas, y que no se han podido soltar, que no se han podido procesar, que tenemos todas esas implicaciones. Y ahora, hasta que nosotros no seamos conscientes de lo que estamos viviendo y que es, Precisamente ese proceso en el cual nosotros podemos involucrarnos y realmente transformarlo. No es que en la vida muevan como esa ruleta y que nos digan, ay, te tocó este premio, el más feito, toma. No, no se trata de eso, es que mientras más consciente seas de, por ejemplo, la energía de los planetas, vas a poder tomar decisiones más conscientes de cómo puedes utilizar esa energía de los planetas para poderlo hacer de una manera eh, más consciente. Entonces, te da la oportunidad, porque hablan también sobre un karma planetario y entonces y, y la energía de los planetas también influye en nuestras actitudes, pero aquí lo importante es, ¿Cómo voy yo a vivir esa energía? ¿Cómo voy a poder yo transformar esa energía? ¿Cómo voy a poder utilizarla a mi favor? Y no seguir así como en la corriente y pues de que todo me llegue y de repente no sé ni por qué. Y entonces empiezo a buscar dentro de la astrología de, ay, seguro fue porque estuvo Mercurio retrógrado y entonces lo viví de esa manera y perdí información. Se trata de hacernos consciente que está esa información de ese planeta y vivirla desde nuestra introspección, vivirla desde esa conciencia, vivirla de nuestro ser, entonces ahí vamos también transformando y tomando conciencia, porque aún a pesar de que exista esa carga planetaria, nosotros también podemos transformarla, es decir, no vamos a ser... Eh, pues las víctimas de los planetas, la, las víctimas de las situaciones exteriores que llegan a mí, no vamos a ser víctimas de, de la pareja, no vamos a ser víctimas de las relaciones que yo tomo, no voy a ser víctima eh, de lo que surge en mi trabajo, no voy a ser la víctima eh, de que las situaciones no se solucionen, sino más bien es tomar la responsabilidad de mi karma. Y poderlo transformar, poderlo trascender, poder hacer algo distinto con lo que yo estoy viviendo. Entonces, ahí sí tenemos ese poder de acción, ahí sí tenemos todo lo necesario para poder actuar. Porque si nosotros vivi vivimos desde la irresponsabilidad, desde no tomar acción, desde no, desde decir, bueno, pues esto es lo que me tocó vivir, pues ya qué, este, lo acepto y pues ni modo y así fue. ...estamos dejándole todo al destino... ...y estamos dejando todo... ...como si no tuviéramos ese... ...poder de acción, de, de responsabilidad... ...de poder hacer algo diferente... ...y no es así... ...el karma no actúa de esa manera... ...y recuerden que siempre... ...es esa parte que... ...qué tan consciente eres de tu vida... ...y hacia dónde la estás llevando... ...lo que tú das... ...es lo que tú recibes... ...si tú das buenos pensamientos... Vas a recibir buenos pensamientos y buena, buena energía Si tú das buenas palabras En algún momento también esas buenas palabras van a llegar a ti Si tú das acciones y actitudes positivas Todo eso también va a regresar a tu vida Siempre Es qué tan consciente eres de la energía que el día de hoy estás emanando Qué tan consciente eres de todo lo que estás dando y si lo que el día de hoy estás recibiendo no te está gustando, hoy, en este segundo, en este minuto, tienes la oportunidad de cambiarlo, de transformarlo. No vivir como esa parte del de arrastre de tu pasado y decir, bueno, porque mi pasado fue así, entonces yo voy a seguirlo viviendo de esa forma. No, no se trata de eso, se trata de que seas cada vez más consciente de que tienes el poder de comenzar a transformar tu vida, con la herramienta que quieras. Pero mientras más observes tus pensamientos, tus acciones, tus sentimientos, vas a comenzar a ver la transformación. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se mantuvieron aquí conectados. Y también voy a dar saludos a todos los que ya se están integrando a la comunidad de YouTube. Así que por favor inscríbete en Margarita Mercado Así ponle en el YouTube Margarita Mercado Y ya te va a aparecer ahí mi canal Así que por favor suscríbete Ya estamos subiendo de ahí Y voy a dar por aquí algunos saludos A las personas que estuvieron por aquí conectadas Verónica Alejandro, Princes Nena Ilse Licona, bienvenidos Crisanta Moreno, bienvenidas Marguvil eh, gracias por acompañarme, Ivonne Guadalupe Rodríguez, Finny Maikam, saludos, Caet Rubio, eh, bienvenida, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, y por acá Crisanta Moreno, bienvenida. Loli Mendoza López. Jud Gutiérrez dice llegó tarde, pero qué bueno que estás aquí. Gracias. Eh, Verónica eh, Bañuelos, gracias por estar con, eh, conectada. Y Jan Suastegui, eh, gracias, gracias por estar conectada. Leslie Marín. Eh, gracias, gracias por estar. Y bueno, pues ya saben, ahí está eh, esta reflexión de este día. Así que por favor, hazla extensiva, que esto sea eh, para muchas otras personas más. Por favor, no dejes de compartir este programa. Eh, gracias, nos vemos el siguiente jueves para mensajes de oráculo y tarot. Y también... Eh, voy a desearte y vamos a hacer el cierre deseándote que un ángel te lleve bajo sus alas te cuide, te bendiga te proteja, te llene de prosperidad de paz, de armonía que haga esa conexión con tu voz interior y cada vez sea más fuerte también deseo que tu hogar esté lleno de miles y millones de ángeles que esté plagado de ángeles que te otorguen toda esa paz toda esa tranquilidad, toda esa alegría que tu hogar siempre, siempre reine la luz y el amor de Dios. Gracias a todos y nos estamos viendo el jueves. Bendiciones. Bye, bye.